Continúa el incremento de los hechos delictivos, esta vez José Gregorio, residente en el municipio de Hostos, narra cómo dos antisociales lo asaltaron, en hecho ocurrido la noche del domingo en esa localidad. Oye, yo iba camino a mi casa, a contando, a y guardia, un señor llamado guardia, y otro, o sea, yo, Pachicho, me atracaron, me atracaron, en la iglesia. ¿El nombre tuyo cuál es? José Gregorio González. ¿Y ya diste parte a las autoridades? Sí, estoy terminando acabando ahora. ¿Ustedes qué tú tienes del ojo? De Dios, Yo me dieron una botella, y veo no veo en la de... Ser. ¿Y también en la cabeza? En la cabeza, por botellazo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.